Hay un debate todavía, sigue siendo un debate muy, muy fuerte sobre quién es el beneficiario de la ley 701 y sobre todo los cambios que se, que se han estado posponiendo a causa de la presión de las comunidades para que esa ley no desaparezca y se imponga la, el, nuevo, el nuevo artículo de la ley de la Constitución en el Estado de Guerrero. ¿no? Entonces, eh, sobre la cuestión de... Miren, aquí está el experto, porque ha cambiado muchísimos años el Guerrero. Pero efectivamente, eh, no por algo, Armando Bartra habla de un guerrero bronco. Tiene una historia contenida, como ustedes lo han planteado, sobre desde la Montaña Roja, pero también con todo el movimiento del magisterio en los 40's. O sea, sí hay, una, hay un proceso de, de memoria, de aprendizaje político y de defensa del territorio muy fuerte. Eh, Recuerden que en el movimiento del magisterio, eh, pues de ahí salió Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, y todos los procesos que ahora eh, se plantean con la policía comunitaria, pues fueron territorios donde, donde pasaron por ahí, pasaron guerrillas, pasaron grandes líderes, se organizaron muchas asociaciones sobre proyectos productivos, que... No nos daría el tiempo para, para poder plantear todo, mapear todo históricamente todas las, las organizaciones de defensa que se hicieron. Lo cierto y lo que por acá preguntaban es: que, ¿qué lo hace distinto? ¿Qué hace distinta a la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero? Bueno, hablando de la CRAC, porque como lo planteó este, el doctor Flores Félix, hay muchísimas diversidad en de policías comunitarias no es lo mismo, aunque en el fondo de su corazón organizativo la UPOEC actúa eh, de manera parecida a la CRAC, sí se ha distinguido y ha, ha dicho que no es la CRAC. Y ellos sí plantean esta categoría de policía ciudadana porque están en ese debate, porque tienen muy claro que no van a dejar de discutir con el Estado, que si el Estado los llama y los sienta, se van a sentar con él y van a negociar con él y van a poner sus propias condiciones para que respeten su propia forma de organización su propia forma de llevar justicia su propia forma de eh, hacer conciencia al que cometió algún homicidio porque ellos ya sí hablan sobre esas categorías a diferencia de la Policía Comunitaria la UPOE sí se ha visto forzada porque está defendiendo en este momento una oleada del crimen organizado, eh, que les llegue la noticia que su comandante que estaba en guardia desapareció y que le están pidiendo que suelte al que tienen en la comunidad del mesón y que a cambio les da a su autoridad, es muy complejo porque hay que llamar a la comunidad y decir qué hacemos. Y entonces el diálogo es más fuerte que el que hace la policía comunitaria que nació en la montaña. Y ellos dicen, si tú no me entregas a mi comandante, si tú matas a mi comandante, yo mato a la mamá del, del sicario que tenemos aquí. Vida por vida. En ese diálogo están, y es muy fuerte, porque de principio si uno va a la gran escucha otras formas distintas de diálogo, negociación, pero si uno va con los poetas el contexto y el momento de defensa es completamente distinto. Y en ese sentido es que eh, tiene una particularidad, que no actúan por reacción, como decía el, el, el doctor José Joaquín Flores Félix, no no son como las policías de Michoacán, ¿no? que tienen que sobrevivir con el arma y entonces a la reacción. y Ellos tienen todavía el diálogo y, y en el sentido de poderse organizar en el sentido de poder crear sus propias instituciones y sus mesas de, de negociación, que no es lo mismo en el Estado de Michoacán, son condiciones completamente distintas. Por eso no podemos hablar este, en ese sentido y, y, y quererlas como encajar, como, como lo que pasa en Guerrero. Eh, lo, y, y lo distinto es esto, que ellos sí negocian con el Estado, ellos sí se sientan a negociar. Eh, sobre la pregunta de la de la justicia para las mujeres, las mujeres hacen un papel importantísimo en la, en la Policía Comunitaria y en la OPOE que son los casos más cercanos del que yo les puedo referir porque he estado ahí, porque he caminado con ellos. Eh, de lo otro, estoy documentada y leída, pero sobre la UPOE, la Policía Comunitaria, las mujeres son una base fuertísima para la organización. Hay momentos en que también toman el arma, desfilan y salen al frente. En la UPOEX son las mujeres las que salen, las que salen corriendo a tapar los caminos o las que llegan y les dan las rutas a los policías comunitarios. Pero también son las mujeres las que declaran que tiene que ser su organización por momentos, no se pueden mantener como el hombre, porque tienen muchísimas actividades cotidianas que no les permite hacer los grandes recorridos como los hacen los compañeros indígenas que con la red solidaria de los transportistas se pueden subir y pueden hacer todo el recorrido por la zona. No lo puede hacer una mujer, pero sí tienen presencia fuertísima cuando tienen que salir a la defensa de alguien de su comunidad o de atender un caso que saben que es muy injusto. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues que hay muchísimas eh, Muchísimas cosas que platicar sobre la policía comunitaria, pero siempre he dicho que lo mejor es eh, ponerse la mochila al hombro e ir a una asamblea y mirar la realidad. Porque son muchísimas instituciones las que las que se condensan en una asamblea. Y es por eso que les comentaba que no rechazan las categorías. Si bien es cierto que la policía comunitaria no está de acuerdo con las instituciones eh, formales, legales jurídicas para poder rehabilitar a un infractor, ellos dicen que no que es en lo social en donde se debe de, de reconstruir al sujeto, en lo social donde debe tomar conciencia de su error y no en la soledad porque eso no resuelve esa es como una cosa que ha impactado y que y que, y que se mantiene y que me parece que es una de las distinciones más importantes la reintegración que hacen del sujeto eh, a su comunidad a su pueblo, a su familia y hacia todos los poblados y la otra cosa es que no, como les pl planteaba desde el principio no es algo que le pongan una cantidad de años de trabajo al que va a ser eh, conciencia de su error. Pueden pasar muchísimos años sin no hacer conciencia. De hecho, hay casos muy documentados de mucha gente que ha escrito sobre esto que eh, se escapan y se van. Nunca más regresan. Pero el problema es eso, que nunca regresan. Porque el castigo social es muy fuerte. No los tienen amenazados constantemente para que hagan el trabajo. Les dan de comer, platican con ellos. Y lo que más les agobia es el castigo social, la soledad, porque hay momentos en que su familia, con las condiciones materiales de existencia, no pueden hacer el recorrido para ir a mirarles. Y entonces se la pasan sola y caminar Y estar en la montaña, en comunidades de la montaña alta del estado de Guerrero, no es una cosa sencilla. Y, bueno, creo que con esto, no sé si se contestó todo es un proceso nuevo ¿no? en un panorama, con un panorama jurídico que, que se plantea eh, me parece que sí sí es un, es un proceso no nuevo en el sentido de, del esencialismo eh, yo sí les plantearía que es muy complejo cuando uno conoce este proceso se enamora y lo defiende pero eh, analizando la realidad de la organización y del discurso, del debate y la defensa de los propios indígenas, los hombres, las mujeres y los niños, sí se apropian de la misma defensa que el Estado eh, les proporciona, pero la resignifican para su realidad y sus condiciones de existencia. Ellos las reinventan, las reinventan y se, se las apropian y esto es lo que eh, hace una tensión fuertísima con el Estado porque el Estado no permite reinterpretaciones apela a que la ley está escrita y tal cual se debe cumplir para los pueblos indígenas no porque como su realidad se transforma tantas veces se puede transformar la manera de eh, plantear eh, las formas de reeducación de los sujetos las mujeres o los hombres que hayan cometido algún error y bueno yo hasta que lo dejaré. Tres cositas nada más. La primera es que el debate eh, central en términos de relación de las policías con, con las estructuras estatales es sobre cuál es el ámbito de acción de la policía comunitaria. Si corresponde solamente al ejercicio de la justicia o del derecho en, al interior de las comunidades y entonces las policías comunitarias no pueden salir de sus comunidades, eso es lo que, lo que argumentan desde el ámbito estatal. Mientras que las policías comunitarias pues argumentan la, la vigencia de su acción fuera, fuera de la comunidad, en términos de, una, de un derecho ciudadano más amplio, por ejemplo. La otra cuestión es que en, en la medida en que, es una, en que hay una cultura política de negociación con el Estado, esa negociación eh, es una negociación también sumamente difícil porque también expone a los miembros de las instituciones, no solamente a las policías, a el poder que tienen quienes controlan el dinero y los recursos para, que, para beneficiarlos o, o, este, o otorgar los recursos selectivamente, cosa que ha llevado a conflictos muy fuertes al interior de las policías comunitarias y de muchas organizaciones que durante varios años estuvieron este, negociando con estos recursos, apoyos y demás, y cuando de pronto... Eh, nos dimos cuenta, pues no era parejo y ya habían creado conflictos entre todos. ¿no? Eso llevó a divisiones entre policías comunitarias, organizaciones campesinas, instituciones educativas, por ejemplo. ¿no? Y la otra es que este fenómeno ha seguido, ha trascendido a otro nivel de la vida pública y es el caso, por ejemplo, del de fenómeno que está sucediendo en la zona de Lopoe, sobre todo en Ayutla, en que las comunidades, sin tener experiencia, ni tener, sin tener una cultura al estilo Chiapas o Oaxaca, han empezado a luchar por la elección por usos y costumbres. En Ayutla es el único estado de, el único municipio del estado de Guerrero que en este proceso electoral va a elegir a sus autoridades por el mecanismo de usos y costumbres. Y esto es algo que inédito en la región. Es todo, gracias. Gracias, les agradecemos su participación en el día de hoy, les entregamos también sus constancias respectivas eh, por este eh, gentil eh, acompañamiento con nosotros y vamos a hacer un, entonces un receso, perdón, perdónen que ya nos eh, extendimos, pero creo que no quise interrumpir porque los vi ya muy eh, clavados sobre el tema y creo que con asuntos muy interesantes. Nos vemos entonces en un momentito.